Luis Parada es nuestro ministro de Economía, quiero darle la bienvenida. Ministro, un gusto, buenos días y bienvenido. buenos días. Gracias por estos minutitos, disculpe usted, a veces el tiempo eh, nos, nos come prácticamente. Esta mañana, eh, eh, viniendo a Fides, alguien me dijo, dice que va a haber un nuevo perdonazo tributario, me lanzaron. Empecé a leer un poquito, salió algo en la prensa, y esta mañana fue lo primero que comenté, parece que va a haber un perdonazo tributario. ¿Esto es posible, ministro? Eh, yo creo que algo que ha habido en los últimos 14 años fue, por ejemplo, el tema de manejar discrecionalmente este tema de los impuestos. ¿Quién no se vio afectado? Y en la primera declaración que hice, me acuerdo, al día siguiente en los medios, cuando tomé posesión, dije, se acaba lo que es el chantaje tributario y esa presión excesiva tributaria. Lo que se está haciendo ahora yo creo que es dar una seguridad jurídica a las empresas que van a trabajar, porque han habido también por toda esta presión tributaria y una desesperación de recaudar y recaudar de cualquier manera, lo que estamos restituyendo es el tema de la seguridad jurídica para que las empresas, las empresas puedan tener y desarrollar sus actividades sin ningún problema. Por ejemplo, el 2003 había de que teníamos cuatro años para la prescripción de la revisión. Lastimosamente, el anterior gobierno, en esa discrecionalidad que tenía, le aumentó a ocho años. Por lo tanto, muchas veces llegaban, cuando aumentan a ocho años, había gente que antes que tenía los cuatro, lógicamente, no tenía la documentación en su poder porque había procedido seguramente a, a desecharla, porque no iba a haber ese cambio. Y es ahí donde comienzan a considerar y comienzan a apretar a la gente, y claro, la gente muchas veces no tenía la documentación respaldatoria de los cuatro años anteriores. Entonces, estamos restituyendo el tema de la seguridad jurídica y volver a la prescripción de los cuatro años que debe haber, que es en que las empresas deben tener toda su documentación para cualquier revisión que pueda hacer el servicio de impuestos nacionales. Pero aquí también, si en ese tiempo no llegó esa, ese tipo de, de fiscalización, creo que ya se pasó el tiempo. Y le voy a dar un solo ejemplo, cuando vimos en, en España, el 80% de lo que cobra la, la agencia tributaria, por ejemplo, de Madrid, el 80% tiene un referencial de catastro, que ya paga normalmente la gente un promedio. Mm. Y si no tiene variación esa, no hay una fiscalización completa porque hay una conciencia tributaria, que es lo que queremos nosotros darle a la gente que tenga la seguridad de que si paga sus impuestos también no va a venir alguien después a venir a chantajear no, o no. decirle no cumplió con tal y, o, o cual hecho. Entonces, ese 80% no necesita muchas veces ni revisión, por ejemplo, que era lo no. que se veía en Madrid. No. Entonces, es establecer una seguridad jurídica y una cultura tributaria, que la gente pague, pero que también no venga el Estado a querer después chantajear o buscar no. peros y ponerle las multas. Ahora, esa eso, es la primera. Eso, eso parte. se quisiera el tema del futuro, digamos. Pero hoy hay gente que debe y hay gente que no puede pagar, ¿habrá perdonazo? No, eh, esa es la segunda, la segunda parte. Lo que se está haciendo es que se están revisando todo el tema de las, se van a hacer la revisión de las multas y se están anulando, porque. John, venías por el lado de las UFBs, venías por el, por el impuesto, por el interés, que en este caso cobraban interés sobre interés. Entonces, creo que todas esas multas también tienen una reducción y una liberación que ahí viene el tema de justicia tributaria. Con, aquel, a, a, con aquellas empresas que se animaron a ser formales en Bolivia, porque el 70% es informal y es más fácil hacer un trabajo de estar por fuera, no rendir, no elaborar estados financieros. Entonces, son muchos pasos que se dan para ser formal y poder trabajar. Entonces, lo que queremos ahí es la justicia tributaria, que ellos puedan, si tienen multas que son exageradamente, se va a hacer ese perdonazo, entre comillas, pero es parte de la justicia tributaria. Con lo cual creemos nosotros que con este manejo de incentivos para que se puedan otra vez incorporar o restablecer estas empresas que estaban en el sector formal, porque la excesiva presión de los años anteriores hizo que mucha gente se vaya al sector informal. Habrá perdonazo tributario. Sí, efectivamente. Eso se lo está trabajando en este momento en detalle para pasarlo directamente, ya esperemos, en el más corto plazo posible. ...para la Asamblea okay. Nacional. ...permítame entender esto de fondo... ...¿para quiénes habrá perdonazo? ...para todos aquellos que... ...de una u otra manera... ...en el tema de prescripción... ...y en el tema de las multas... ...generadas en ese tiempo... ...porque resulta que la mora... ...está en 41 mil millones de bolivianos... No ...y que es por mm. encima... ...de la recaudación que había... ...en el anterior gobierno... ...que estaba por un promedio de 31 mil... ...entonces pero es por todos estos temas que se han ido dando también de la discrecionalidad del servicio de impuestos nacionales y cada uno podrá acercarse y bajo las condiciones que hay okay. poder reactivar y poder pagar. Okay. Creo que es lo menos que podíamos hacer y en eso la presidenta siempre ha estado muy de acuerdo en que el tema tributario fue realmente un infierno en Bolivia. Muchos profesionales eh, independientes o consultores tuvieron que dejar su, tuvieron que abandonar y e irse al sector informal porque no tenían las condiciones y creo que esa es una posibilidad que tenemos ahora en este momento. Es una noticia que alivia, es una noticia que alivia con la que empezamos esta entrevista. Ministro, es la segunda vez que usted viene a Fidesz, eh, la anterior vez fue para eh, desearle suerte en el cargo, usted estaba tomando las riendas de la economía del país y dejamos esa entrevista en. Lo voy a volver a invitar para que me hable cómo está la economía del país. Esta es esa oportunidad. ¿Cómo está, ministro de Economía, la economía boliviana? A ver, la economía boliviana iba realmente al despeñadero porque estábamos caminando a lo que era Venezuela. Y yo le quiero decir de que en todo lo que es el tema de los. 14 años anteriores, usted no veía mucha noticia económica. Uh -huh. Y muchas veces cuando habían opiniones económicas eh, contrarias a lo que establecía el gobierno, siempre del ministerio salían cartas, reclamos de todo tipo, porque está dando esa información que está bien. Yo tengo y fui uno que 10 años hice seguimiento a todo lo que es la actividad económica. Y en la página web del Ministerio, hay tres libros y hay tres artículos que escribí, el 2011. Y el 2011, aquí ustedes lo pueden ver, este es uno sobre autonomías, este es el otro sobre estudios de la realidad boliviana, nuestro futuro, el 2011, y este que es de análisis e investigaciones, gracias a un amigo, Franklin Pareja, que nos, nos invitó a escribir. Fueron las tres únicas, las tres únicas instituciones que nos dieron la opción de poder escribir parte de lo que se sucedía. El 2011 ya dijimos, los créditos del Banco Central que está aprobando mediante un solo artículo en la ley financiera, rompiendo con la ley, la ley del Banco Central, la ley básica del Banco Central, porque es nomás una afectación, va a generar la caída de las reservas internacionales netas. Esa fue una primera conclusión, la segunda fue que si se sigue gastando y despilfarrando, estoy hablando del 2011, se sigue despilfarrando como se despilfarran los recursos del Estado porque aquí tenías cinco a seis veces más ingreso y el gasto era a manos llenas. Entonces... Ese déficit fiscal que lo pronosticamos el 2011, a partir del 2014 empezó el déficit fiscal de 3.4 hasta 8.10 el 2018. ¿Qué es déficit? Para que la gente lo entienda. Ya, el déficit es simplemente a ver, una familia gana, mil, gana 10 mil bolivianos y gasta 15 mil. Ese mm. es un déficit cuando usted gasta más de lo que tiene. Por lo tanto, el gobierno, hasta el 2014, funcionó bien porque habían precios altos de materias primas, no se tenían problemas, la minería funcionaba perfecto, la agricultura, la soya, el petróleo estaba muy bien. Pero desde el 2015, toda la información que había del éxito de yacimientos en la administración petrolera, los ingresos se caen entre 2014 y 2016, 60%. Es como que a esa familia que estaba ganando 10 mil, le sacan 6 mil bolivianos y tiene que comenzar a vivir con 4 mil. ¿Qué le queda a esa familia? O prestarse plata o empezar a trabajar en nuevos proyectos y generar nuevos ingresos. Ninguna de las dos hizo el gobierno, sino que siguió subiendo ese déficit y al 30 de octubre, que tomó al 30 de octubre, el déficit estaba en 5%. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es decir? ¿Cuánta plata de más gastamos a la plata que teníamos? Estamos hablando de aproximadamente unos 3 mil millones de dólares que no habían en el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ahora, lógicamente, si esa inversión o esos créditos que vienen van a proyectos rentables, no hay ningún problema. Pero en este caso, la planta de urea y amoníaco, más de 900 millones de dólares, ahí está con pérdida. La planta separadora de líquidos, más de 650 millones de dólares, está con pérdida. Y el 50% de las empresas públicas están en este momento con déficit. Hay que comenzar a revisar el funcionamiento porque ha habido un cambio radical desde el 2015 en que se caen los precios del petróleo, se caen los precios de los minerales y también de los commodities, en este caso la soya. Ministro, teníamos, teníamos la plata por los precios internacionales, el tema de hidrocarburos, el tema de minería, el tema agropecuario, en algún momento con el mercado, y de repente ya no tenemos tanta plata sin embargo, nos gastamos más de 3 mil millones de dólares por encima de lo que teníamos. ¿Esa plata de dónde sale la que nos gastamos? Lo que se estuvo haciendo ahí es prestarse plata, primero, sacar a lo más fácil que era del Banco Central. Del Banco Central tienen en este momento aproximadamente unos 8 mil millones de, de dólares que iban a las empresas públicas estratégicas. Entonces, cuando usted ve que comienza a hacer uso de la plata del Banco Central, del ahorro de los bolivianos, cuando podía ir a organismos internacionales y sacar créditos a 15 años, a 20 años. Pero cuando iban a los organismos internacionales, y por ejemplo usted presentaba la planta de ure y amoníaco, había que presentar a estudio de diseño final, y seguramente el organismo internacional le iba a decir, señor, no va a financiarse este proyecto porque lo están poniendo en el centro, en Bulo Bulo, este proyecto tiene que estar cerca de los mercados como Brasil. Criterios técnicos. Entonces, mucha de esta plata del Banco Central los utilizaron en proyectos de tipo político y en base a criterios políticos. Por eso es que en este momento en los tres meses que nos ha tocado administrar el Estado, hemos tenido que hacer un trabajo paralelo. Primero, poner en orden, mantener la estabilidad, que sí está controlada y no van a haber problemas, garantizar primero los fondos para inversión, el tema de sueldos, salarios, los bonos, que son parte del equilibrio entre lo que es crecimiento económico y desarrollo humano. Entonces, lo que aquí se ha hecho en estos tres meses, y usted está viendo que los casos, cada día sale un nuevo caso de despilfarro, de gasto, y sobre todo que sale que muchas de las empresas tienen serios problemas. Han presentado sus estados financieros a, al 28 de febrero y estamos encontrando, y vamos a ver ahí, también se está revisando, la deuda de las distintas instituciones, si está siendo bien manejada, si no está siendo bien manejada, porque anteriormente, como era una gestión estrictamente política, venía, tengo este proyecto, sí, vaya, sáquele la plata, ponga aquí, y con un simple artículo en la ley financiera, se le decía al Banco Central, oiga, dele, mil, dele 4.500 millones de bolivianos con un crédito a 100 años, ¿Dónde lo va a pillar al que autorizó a 100 años ese crédito? Otros a 50 años, los créditos de emergencia, a 50 años. Y en los otros van de 30 a 20 años, con lo cual se demuestra la irresponsabilidad con que firmaban los contratos, un simplemente okay. artículo, y todo se generaba en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que era el que incorporaba en el presupuesto, que era el que venía la orden del jefe y decía, oiga, póngalo este proyecto en tal lugar y no importaba si era rentable. Entonces, por eso es que en este momento ustedes ven que en Yacimientos, en ENDE, en todas las instituciones se está sacando la información y va a seguir sacando la información porque en tres meses no podemos revisar el gasto de más de 310 mil millones de dólares que equivale al gasto de 70 años de otros gobiernos. Perdón, perdón, ¿me repite eso, por favor? O sea, hay que revisar, porque calculando los 14 años de los otros gobiernos, que gastaron 56 mil millones de dólares, y los, del, los 14 años del MAS, es 310 mil millones de dólares que estaban en el presupuesto y se han gastado. ¿Dónde ha ido a parar? Cinco veces más plata, cinco a, a seis veces más plata, que usted no tiene cinco a seis veces más salud, más educación. Y ahí viene el principal problema cuando nos hacemos cargo del gobierno de que no se tomó ninguna previsión en lo que usted está planteando. Si yo he tenido ingresos altos entre el 2006 y el 2014, pues hago un fondo de reserva para después comenzar a ver, en la época de vacas flacas, comenzar a... Equilibrar tema presupuestario. Dos, dos cosas principales. Usted me está diciendo que lo que se gastó económicamente el más equivale al gasto de 70 años de gobiernos anteriores. Efectivamente. Y pueden ser más, estamos revisando, pero eso equivale. 70 años de otros gobiernos se despilfarraron en 14 años. Y solamente le voy a dar un dato. Salud. En salud, a pesar de tener en estos 14 años, que eso viene también de 50 años, que nadie se preocupó de la salud porque no es negocio político. Y también todo se manejaba discrecionalmente. Entonces, aquí lo que sucede es que en 50 años ningún gobierno se preocupó de la salud. Y 14 años del más que tenían cinco o seis veces más plata, tampoco Muy se bien, preocuparon bien. de la pero, salud. Pero a ver, usted también me dice, ministro, que teníamos la plata no se utilizó bien, empezamos claro a preocuparnos, hay un, hay un estudio de los hidrocarburos, estamos intentando cambiar hasta contratos para decirle a los países vecinos, perdonen, no vamos a poder cumplir con ustedes, que es, que es lo más terrible. Pero además de eso, de no tener plata, estamos endeudados, internamente y externamente. ¿En cuánto estamos endeudados, ministro? Bueno, la... El tema de la deuda interna y entre la deuda externa estamos bordeando, yo diría, casi el 50% del Producto Interno Bruto. ¿Eso a cuánto equivale? Y eso equivale a unos 19 mil millones de, eh, de dólares. Que en la parte interna, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno en este momento? Primero, frenar todo lo que es el despilfarro y los proyectos de tipo político que no generan beneficio a la población. Con eso, hemos reducido aproximadamente en unos 800 millones de dólares el déficit ya en dos meses, en el, 2000, en el 2019. Entonces, porque mucha de la gestión del 2014 al 2019 del MAS eran gestiones políticas, firmaron convenios sin tener los recursos. Y te voy a dar un dato también. Ellos siempre decían que los recursos naturales deberían beneficiar al pueblo boliviano. Muy bien. La política internacional cuando financia un proyecto, por ejemplo, el gobierno chino da un crédito, lógicamente muchas veces dice que la haga una empresa china. Eso lo hacen los alemanes, lo hacen los españoles, los hacen los americanos. Y todo el que da un crédito dice, es la manera de yo incentivar también la industria de mi país. Bueno, aquí... ¿Qué te dijeron, por ejemplo, del tren, del tren metropolitano de Cochabamba? Que era crédito externo. En el mayor nivel de déficit, con 7.8, no viene el crédito, no beneficia a una empresa boliviana y se da en forma directa, en administración, se adjudica directamente y además que es llave en mano. Y la plata sale del Tesoro General de la Nación, 500 millones de dólares. Cuando salud está necesitando ítems, cuando salud está necesitando equipamientos, Con 500 millones de dólares has podido tener en todo el país aceleradores lineales. Ay, ministro, yo quiero pensar en una familia. Quiero pensar en esta familia que, como usted dice, antes ganaba 10 mil y que de repente, por el tema de los precios, termina ganando 4 mil. Ya. Pero para no hacer sentir a los miembros de que está faltando plata, se presta. A este, ver. Ese es un ejemplo, digamos, más casero. Creo que el ejemplo, y te doy las gracias. Una familia, en Bolivia un padre y una madre y nueve hijos. Resulta que tienen un ingreso que se le sube cinco a seis veces a esos padres, que tienen que atender nueve hijos. Sube cinco o seis veces más pero los hijos siguen en un colegio fiscal, respetando la educación también, no, los, no aumenta el tema de educación, se comienzan a enfermar, se cae el techo de la casa, no tienen cómo atenderlos y encima los padres, una vez que se gastan esa plata que habían tenido de vender un, o tuvieron una herencia o les tuvo un ingreso adicional que era por ejemplo petrolero o era uh. minero, Resulta que se termina la plata y dice, ¡ay, vení hijo! Y a los nueve hijos que tenían un ingreso, le sacan el impuesto directo a los hidrocarburos y le dicen, préstame la plata, la voy a llevar al Tesoro para pagar obligaciones del Tesoro. Y los nueve hijos, en este caso las nueve gobernaciones y los nueve departamentos, le comienzan a pasar plata porque la confiscan, no había ningún control, y eso salía del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, porque era un tema directamente manejado ahí, todas las confiscaciones. Y a los nueve hijos, a los nueve departamentos, los dejan sin salud, sin educación y sin caminos, que es lo que genera en este momento el crecimiento. Y por eso es que también ahora, y hay que hacer conciencia, municipios, gobernaciones y en este caso también el gobierno central, tienen los problemas que necesitan una reingeniería. ¿Por qué? Porque tuvieron dos padres, un padre y una madre, que se farrearon la plata, se fueron a bailar, se compraron avioncito, hicieron una que otra escuelita para mostrar y bailar, y esa es la situación de 14 años en el cual es inconcebible que estemos en la situación. Ahora, quiero decirles que si no hubiera habido este cambio de gobierno, Estábamos camino a Venezuela y las medidas que hemos estado tomando es para que se vaya tranquilizando la gente, pero vamos a necesitar también de que estas demandas sociales se vayan canalizando y se vayan solucionando. Porque el problema, aparte de los ajustes que hemos tenido que hacer al gasto, tenemos dos problemas más en salud. Dijimos 10% para la salud, pero nos viene el problema del dengue en Santa Cruz, que en 60 años no habíamos tenido semejante ataque de dengue, y encima lo del coronavirus, que lógicamente también hace que tengamos que tomar recaudos. Ministro, permítame por favor, me quedo <tose> con este titular de esta primera parte, vamos a ir a la pausa y continuaremos enseguida. Tengo que mostrarle la última declaración pública que hiciera el ex ministro de Economía, ahora candidato por el MAS, junto a Evo Morales en la Argentina, que se refirieron al tema económico, por favor, para que responda algunas de estas cuestionantes. Pero me quedo con esto, el despilfarro económico del más equivale al gasto de 70 años de gobiernos anteriores. Es lo que se me quedó, eh, digamos, de todo lo que nos ha dicho eh, ahora y el tema del endeudamiento eh, para esa familia, ¿no? En, en esa analogía que poníamos. Vamos a la pausa, por favor. Y volvemos enseguida en Fides. El ministro de Economía está con nosotros hablando de la situación económica del país. Y volvemos. El ministro de Economía está en Fides, 11.26 un segundo bloque, lo aprovechamos unos minutos más con, con la agenda que tiene. Sigo preguntando por este tema de la deuda y usted me saca un cuadro que le pido por favor que nos muestre, ministro. Bueno, John, aquí la deuda externa, lógicamente cuando tenías precios bajos de materias primas, llega a un monto de 4.900 millones, pero después hay una condonación hasta el 2007, del 2005 al 2007 una condonación por gestiones de otros gobiernos, no del no del MAS. Y el promedio de esa deuda, para el 2007 usted debía 238, cada boliviano debía 238 dólares. Hasta nada el 2007, más. hasta el 2007. Hasta el 2007, porque a partir de ahí, resulta que a pesar de tener cinco veces más ingreso ese padre comienza a prestarse del banco. Si comienza a subir la deuda, y fíjense ustedes, la sube cinco veces. Entonces, ahora que usted, sus hijos y los nietos van a tener que pagar de 238 dólares, sube a 1,011 dólares, cinco veces la deuda. Wow. Entonces, que no vengan a decir que ha sido eficiente la, el tema del, de la utilización y administración de los recursos. Ha sido con una deuda porque es fácil prestarse. Lo, lo que hay que hacer a partir de aquí es fijar políticas de Estado, que es lo que estamos haciendo, de incentivar el tema de la actividad económica, liberar el tema de la economía para generar excedentes. ¿Y por qué? Tenemos problemas en todo el vecindario. Chile tiene problemas, Argentina en menor proporción, Brasil, Ecuador, eh, también Venezuela, bueno, ya... La forma que solucionaron, y creo que a eso iba esta política del MAS, Venezuela solucionó su problema económico haciendo que cuatro millones de venezolanos se vayan a buscar la vida en otros países. Creo que a eso iba en la medida que la administración de estos recursos se estaba haciendo en un despilfarro porque muchas de las inversiones Van a ser difíciles de recuperar. Ministro, el año 2007, cada boliviano por la deuda que tenía el país, debía haciendo un promedio en, en la plata y entre el número de bolivianos, claro, ¿debía cuánto? 200, 238, 238 dólares. ¿Y hoy cuánto debe cada boliviano? 1.011 dólares. Con lo que nos hemos prestado de fuera. Con lo que nos hemos prestado para cubrir el despilfarro. Porque, ojo, ¿qué es lo que dicen? De que fue un éxito... La nacionalización y el tema de la administración petrolera. La nacionalización es una buena medida, pero la administración ha sido un desastre porque se caen los ingresos desde el 2014 en 60%. ¿Por qué? No se aumentaron reservas, no hicieron exploración y acuérdense que el gobierno central, que ahora somos gobierno central, estamos analizando, le sacó 12% a universidades, municipios y gobernaciones, pueblos indígenas y todo lo que era del IDH, el 12%, para generar un fondo de exploración de hidrocarburos. Y del 2016 al 2019, la producción en yacimientos se cae aproximadamente 15%. O sea, le sacan 15% a los hijos y encima la producción es menor. Y en hidrocarburos que genera ingresos para todo lo que es renta, dignidad, para todo lo que es municipios, universidades, le sacan la plata para llevar y tapar los huecos del nivel central. Eso es lo que estamos tratando de corregir y para tranquilidad de la gente, el manejo de, las, de, de la deuda interna se va a hacer de acuerdo a los cánones, tanto internacionales e internos, y mejorando sobre todo el ah. funcionamiento de las empresas. Y en este caso de la deuda externa hay todavía cómo manejarse porque se ha frenado este deterioro que íbamos a lo que era Venezuela porque definitivamente hubo un ministro que estuvo 12 años. Es el ministro que más tiempo tuvo. No puede argumentar ignorancia porque se le estuvo diciendo, oiga, sus medidas en 2011... Le dijimos, y están en estos documentos que están en la página web del ministerio, le dijimos, oiga, usted va a tener déficit si sigue gastando como está. No hicieron caso y aquí están las consecuencias de hacerle caso a una persona caprichosa que era presidente y que determinaba de dónde a dónde se movía Ministro, un proyecto. Disculpe. Y yo, para terminar, yo no la veo, por ejemplo, a la presidenta Yanine Áñez dando una instrucción que la planta de Bulo, Bulo la lleven a Beni porque ella es de allá. Pero eso se dio en los 14 años, que muchas de estas decisiones fueron de carácter personal y político. Ministro, eh, tengo que poner declaraciones de lo último. Eh, Arce, ahora candidato, y Evo Morales en la Argentina hablaron sobre la economía en el país. Veamos. La perspectiva que se tenía Bolivia hacia adelante con todos los resultados económicos y sociales son realmente colisóricos. Y ahí, lamentablemente, viene este golpe de Estado. Este golpe de Estado que trunca. No solamente fue un golpe político, sino también fue un golpe económico. Inmediatamente, el gobierno de facto empieza a desmantelar el modelo que habíamos trabajado durante tanto tiempo en nuestro país con los resultados que son conocidos inclusive por los organismos internacionales. Este gobierno, de facto, ha empezado a cambiar la política económica y eso ha generado en mi país un incremento sustancial de la incertidumbre en la economía. Por primera vez, en el mes de diciembre del año pasado, hemos tenido indicadores donde muestran que los depósitos de la gente en el sistema financiero, en los bancos, etc., mutuales, cooperativas, etcétera, han disminuido, lo que nunca ocurría en nuestro gobierno. ¿Hay? Bien, tiendo a, a, a reducir un poco la grabación, eh, ha habido también un golpe de Estado que también fue económico, al recordar que con el modelo económico, social, comunitario, productivo, impulsado por la revolución democrática y cultural, el país creció seis años de manera consecutiva. Eh, se habla y se dice que se ha incrementado el déficit fiscal y prorrogado el pago de impuestos a empresarios uno de los elementos fundamentales del crecimiento económico del país fue la distribución de la riqueza a las clases más desposeídas junto a la transformación del sector gasífero el candidato Arce dice que en Bolivia se asoma fuertemente una rescisión económica Ministro A ver, primero... La Constitución Política del Estado establece, la anterior y la de ahora, que se permite un solo periodo y una reelección. Eso suma 10 años, por si el ministro no sabe sumar, y el, el expresidente, no me extraña, que no saben sumar, son 10 años que permite la Constitución Política del Estado. Con un artificio legal, cambiaron que la Constitución, que no se cumplió el periodo, y estaban en 14 años, hasta el 20 de octubre que del 2019, y con el fraude querían llegar a 19 años. O sea, que la Constitución permite 10 años en Bolivia de elección y una reelección, y con el artificio de que tiene el derecho humano un funcionario público por encima del voto popular, como es un referéndum, eso es llegar al extremo de lo que es golpismo, porque es una forma de utilizar el derecho humano de un funcionario público por encima del voto del pueblo, eso se llama golpe de Estado y discrecionalidad en el manejo del marco legal. Ministro, los índices económicos son buenos, han sido buenos, decía Arce, Hemos dejado con índices económicos buenos. A ver, ¿cuál fue el crecimiento que tenía cuando ellos se fueron? 2.8%. ¿Cuál es en seis años la situación del sector fiscal? Seis años de déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que una familia, seis años, ha perdido plata y está gastando más de lo que tiene. Cinco años de déficit comercial por una política cavernaria de cupos de exportación que dependía de un funcionario subalterno si usted exportaba y generaba divisas, siendo que, por ejemplo, en la soya con el 20% se cubría el mercado interno y con el 80% era excedente y era para exportación y tenía la traba para exportar. Y el tercero, el déficit de los combustibles. Se ocuparon de comprar y comprar combustible cuando el etanol podía haberse empezado a trabajar desde el 2006 y nos hubiéramos ahorrado cualquier cantidad de plata, pero no les interesaba. Esas tres variables que iban aumentando y el gobierno del MAS no tenía ya cómo solucionarlo porque su gestión era estrictamente política. Y lastimosamente, el ministro de Economía y Finanzas Públicas en los 12 años fue un simple anotador de los deseos de la clase política y buscarle, meterle nomás y que los abogados lo solucionen. Este tema hay que solucionarlo con políticas claras de mediano y largo plazo. Y ese es el país que dejaron. Y acuérdese que en los meses de noviembre, bajo esta misma línea que da la impresión, habría que comprobar, la línea del presidente y también del ministro, que la voladura del ducto para dejar sin gas más del 40% de la población, cerrar lo, la, el traslado de alimentos a las principales ciudades y también de combustible, era porque querían afectar el tema económico sabiendo los problemas que se tenían. Se tomaron las medidas correctivas en el momento justo, en este momento se tuvo que negociar con Brasil de 30 millones de metros cúbicos de gas, bajarlos a 19, porque Yacimientos no podía abastecer todo el tema de gas. Y en este momento estuviéramos pagando el 50% de la renta petrolera en multas. Por lo tanto, fue una negociación en la cual hay que agradecer también la voluntad política y técnica de Brasil. Ya se ha corregido y se va a seguir manteniendo ese convenio, lo mismo con la Argentina que necesita. Por lo tanto, si hubiera seguido en la misma línea, ahí hemos, hemos visto también que son la distribución de los recursos, ¿por qué no invirtieron en hidrocarburos? La producción se cayó, el precio se bajó, y no tuvieron la capacidad de generar nuevos ingresos. ¿Qué hemos hecho ahora? Se reduce el déficit fiscal, hemos vuelto a los niveles del 2016, hemos retrocedido en dos meses a los niveles de 2016 y el tema de inflación, que es otro tema que dice él, de que se, que se subieron los precios también en algún momento, está en 1.47 menor a la que hubo el año pasado en el tema de inflación. Y para tranquilidad de todo mundo, en este momento las reservas internacionales netas están arriba de los 8.500 eh, millones de dólares con lo cual podemos nosotros respirar tranquilos, fijar las políticas para adelante uh -huh. y sobre todo que la población esté tranquila. Tenemos muchos problemas, más ahora con el coronavirus y esto del dengue en el tema de salud, pero está controlada la economía. Ayer hemos empezado a pagar los sueldos y salarios del de, eh, mes de febrero, no tenemos ningún problema, los bonos se están pagando normalmente normalmente, no hay ningún retraso. ¿No hay riesgo en los bonos, ministro? No, no, en absoluto. Además, John, los bonos en este momento, que es eh, lo que tenemos como, con relación al PIB, no pasa del 2%. Tampoco es una suma muy grande y esos bonos ni siquiera los puso el más, porque venían, el bonosol viene de antes... El, el tema del Juancito Pinto y en el, el alto por el paredes... Tema, por el tema de Entel, por el tema de los hidrocarburos, los bonos no están no, en peligro. No no están en peligro porque tampoco esas empresas en el tiempo del MAS generaban una utilidad porque uh -huh. MAS era el gasto en algunos casos que por un lado en sus estados financieros sacaban utilidad pero sin cumplir con las normas de contabilidad generalmente aceptadas y que disfrazaban mucho. Para eso fue un experto, porque tiene una contabilidad creativa increíble. Y si mintió como ministro y mintió como presidente 14 años, ahora como candidato lo vamos a tener en sus Twitter creando, tratando de crear confusión en la parte económica. Y lo que les quiero decir es que si nosotros hubiéramos hecho en ese momento un tweet como el, el que hizo el otro día sobre el tema de los bonos, Creo que a nosotros nos hubieran metido por terroristas financieros, porque era la costumbre, ¿cuántas cartas recibió la prensa diciendo, ¿sabe qué? Con reclamos que no corresponden. A nosotros en el tema de la transparencia económica está saliendo toda la información. Ya salió, por ejemplo, un candidato presentando toda la información y nosotros lo venimos diciendo desde el 2011. Por lo tanto, es cuestión de hacer memoria y lo que estamos buscando ahora, John, es cómo solucionamos para adelante el problema que se viene. Ya no hay precios altos de materias primas, pero hay el desarrollo tecnológico que se lo puede aprovechar perfectamente. Yeah. Ya tenemos el primer embajador de ciencia y tecnología para todo este tipo de, de soluciones. Y en el tema de salud, si no hubiéramos tenido estos dos inconvenientes, ese 10% bien administrado, porque el Ministerio de Salud era una agencia de empleos del MAS, de cualquier, de cualquier profesión, menos de médicos, porque hemos encontrado de todo ahí, y no todos iban a los médicos, lo cual se está solucionando y hay que tener un poco de paciencia. Ministro, muchísimas gracias por este tiempo en Fides, le agradezco su presencia aquí y la explicación sobre este tema. El exministro de Economía está invitado también, por favor, a Fides. Vamos a comunicarnos con él para darle la contraparte, y también como, como candidato, claro. Muchísimas gracias, señor ministro. Le agradezco mucho. Un gusto, John. Un saludo a toda la población. Y que se queden tranquilos, porque Bolivia tiene un potencial muy grande. Se está trabajando con mercados de China en este momento, de Estados Unidos, para que ese potencial pueda generar nuevos ingresos y mantener la estabilidad que tenemos.